en Vos. Amén. Primer día. Honremos hoy a Santa Margarita María como la hija privilegiada de la Santísima Virgen, puesto que siempre por intermedio de María es como se si complace Jesús en concedernos, concedernos sus favores, pidamos a la querida santa que abogue por nuestra causa cerca de la Divina Madre a fin de obtener mejor las gracias que solicitamos durante esta novena. La práctica, la pureza de intención. Máxima de la santa He aquí unas cosas que este Adorable Corazón pide a sus Amigos la pureza en la intención, la humildad en el trabajo y el abandono al beneplácito del Divino Amor. Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad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 Oremos ir en paz. Demos gracias al Señor.